Vamos al Antiguo Egipto Wow Egipto tiene su magia Su verdadera magia Así es la música egipcia A ver voy a poner música de fondo De Egipto colombianos así, el se nota la cena. Es que como si, sí, pues, <ríe> saludos a Colombia, Cali, Bogotá. Yo no conozco, pero... pues He escuchado mucho de ellos. ¿Cómo sí, pues? ¿Es todo? Espero va a haber más de Egipto. Dicen que en Londres está la colección más grande de Egipto y de piezas originales. Pues Todos se robaron, los cabrones, por décadas. Habrá que ir a Londres, ¿no? También en París hay un chingo de cosas en el museo principal. Habrá que ir a París también. Creo que ahí está el penacho de Moctezuma. Confírmenmelo en los comentarios. Ah, no, hay más de, de Egipto. Anon... sí, Nacta. Esto ya como que es la época de cuando llegaron los romanos a Egipto. Miren, que uno de los Césares se casó con Cleopatra y tuvo hijos. Si fueron tantas las dinastías en Egipto, que hasta, por ejemplo, en tiempos de Cleopatra, cuando veían las pirámides, pues pensaban, pues quién las hizo, ¿no? Y eso sucedió miles de años atrás, cuando ellos existieron. Entonces es un misterio, ¿quién hizo esas pirámides? Estuvieron antes del primer faraón, antes, lo pueden creer, antes. El Alto y el Alto Egipto, miren, Napata, Nubia, Aswan, Memphis, como Memphis, Tennessee, Estados Unidos, Sinai, Siria, todo eso era Egipto, el mar Mediterráneo. Una egipcia. Eran pelucas, ¿eh? Eran pelones. Pero usaban pelucas. Oso. ¿Por qué usaban pelucas? Por, por los piojos. Por eso. Yo siento que todo esto son réplicas No son piezas originales Pero bueno, te da una idea de cómo estaba el rollo Pues para hacer réplicas están bien hechas ¿eh? La verdad Uy, las tumbas Y hay una gran polémica amigos Que supuestamente Moisés no existió Uy me van a tirar yo sé Pero no hay ningún registro De que Moisés haya conocido a Ramsés II, ninguno Pero bueno Es difícil comprobar eso es muy difícil Hay documentales ¿eh? No crean que yo me lo estoy inventando Chequenlos Doctor File Pongan mentiras verdaderas Doctor File La historia de Moisés Y ahí lo mencionan Ahí en Youtube Ahí vamos a Roma Los Césares Emperador séptimo Severus. Oh. Faustina. Los romanos fueron grandes, ¿eh? Grandes, grandes, grandes. Desarrollaron muchísimas cosas muy interesantes. Simplemente en la música. Les debemos las escalas, el, el modo dórico, iónico eh, mixolidio, lidio. Todos esos son las escalas musicales y se usan hoy día en la música. Ah, no, pero eso usan los griegos, que güey. Bueno, los romanos adoptaron todo, todo de Grecia. Los mismos dioses griegos se convirtieron en dioses romanos júpiter era un dios y, y había su, su alias en, en grecia creo que era zeus voy a investigar bien eso pero si todos los dioses griegos se hicieron en dioses romanos la moneda el derecho romano todo eso ya existía los que estudian leyes tienen que estudiar el derecho romano ya había congreso ya había el senado muchas cosas que hemos eh, que adoptamos de Roma Antigua ah, esto es el arte bizantino esto ya es otra época Estamos Creta. Creta uh, Pero esto es otra época, muy antigua Vean las fechas 2800, Before Christ Oh, sí, hace muchísimo tiempo Esto es griego, vean, Grecia Antigua, de hecho debí pasar primero por Grecia antes de Roma, porque así es el orden cronológico, vean, 300 no, la película. Troya A mí los griegos fueron grandes Grandes, grandes, grandes Les debemos los Juegos Olímpicos En la filosofía ni se diga Aristóteles, Platón este Dócrates o Sócrates la medicina también avanzaron mucho, arquitectura ni se diga. La Acrópolis, un edificio casi perfecto. La, la diosa Atena. Que los romanos la, la convirtieron en Minerva. Habría que ir ahí algún día a Grecia. Hay que ir, hay que ir.